El pasado siempre vuelve De hecho nunca se fue El pasado siempre estuvo ahí Escondiéndose entre las canciones Entre cada rincón de tu casa Y de tu vida Entre cada recuerdo tuyo y justo cuando crees que ya por fin no lo recordarás, una vez más vuelve a aparecer como un fantasma, otra vez vuelve a aparecer un nudo en la garganta y una vez más te vuelves a destrozar por dentro, te vuelves a confundir, otra vez te vuelves a preocupar, te vuelves a avergonzar por tu pasado y otra vez te vuelves a llenar el alma de rencor y resentimientos. Y es que en el momento más está ahí, una vez más, recordándote todo el daño que sufriste en el ayer. Y es que... Sé que aunque tratas de soltar tu pasado, te cuesta tanto trabajo dejarlo ir, y eso termina lastimándote muchísimo más, que la, incluso más que la misma experiencia que viviste en el pasado, y hasta ahora la sigues recordando. En realidad, lo que más lastima es el cómo lo recuerdas. El pasado siempre vuelve, ¿y sabes por qué? Porque simple y sencillamente tú le permitiste regresar cuando se le dé la gana. Hasta ahora no has decidido resolver tus problemas del pasado. Esos problemas que tan solo están acá en tu mente, esos problemas que solo los llevas en tu imaginación, esos problemas que son tan pequeños a los cuales tú los volviste tu montaña rusa. Un momento estás bien y al momento siguiente estás mal. Y así consecutivamente sigue pasando el tiempo, pero no tu vida. Y sabes, esta es una razón fundamental por la que hay que encarar los problemas en su momento, en el momento que están sucediendo para resolverlos y no arrastrarlos durante el resto de tu vida. En muchas ocasiones las personas erróneamente creemos que con la indiferencia o con el ignorar nuestros problemas, es la mejor herramienta que tenemos para solucionar nuestros conflictos. Pero no, claro que no, ningún problema se resuelve así. Lo único que estás logrando con esa actitud en realidad es evitar tomar responsabilidades importantes, responsabilidades que son más que necesarias para resolver tus conflictos del presente y también del pasado. Es por ello que la vida al ver que tan solo evades tus problemas, otra vez te los vuelve a recordar con el fin de que esta vez, por fin lo soluciones, porque si no lo haces, te perseguirá por el resto de tu vida, hasta que por fin lo hagas, y si no lo haces nunca, allí seguirán siempre. Mira, conforme más años de vida tienes, más pasado tendrás, por ello, si, sab si no sabes resolver tus problemas del pasado, llegar un momento en el que todo ese pasado que arrastras, será como un pez insoportable, tanto que sentirás que al mismo tiempo muchas cadenas te atan y te arrastran, pero en cuanto miras a tu alrededor te das cuenta que no, que no hay absolutamente nada y ¿sabes por qué?, porque eso solo está aquí en tu mente, eres tú mismo quien te robas esa libertad a través de tu modo de ver la vida, a través de cómo ves la realidad. Si lo que estás buscando es que el pasado te deje en paz, es mejor que empieces a liberarte del rencor, de los pensamientos negativos, del enfado y de toda esa rabia del pasado. Y para ello existe una razón más que suficiente. Y es tu propia salud, tu propio bienestar. Procura que la próxima vez que recuerdes tus problemas del de pasado, ya no te generen malestar, ya no te provoquen daño, sino que más bien te provoquen sabiduría, te provoquen conocimiento y te provoquen alegría de haberlos vivido en su momento.